Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día donde lo que la gente rumora con un chisme aquí siempre se los contamos como primicia Antes de dar inicio a nuestras noticias y como siempre no se les olvide suscribirse a este canal por supuesto activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras noticias y también compartir el canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales para que sigamos haciendo parte del cambio. Ahora sí, demos inicio a nuestras noticias. La gente ya no aguanta más. Fue la manifestación en las protestas en Caracas. Decenas de venezolanos fueron convocados para ser vacunados y después de horas de espera les informaron que no serían inmunizados. La información por parte de la Guardia Nacional Bolivariana es que la jornada de vacunación en el hotel Alba de Caracas quedaba suspendida por falta de logística gran parte de las personas que se quedaron sin recibir la dosis eran de edad avanzada. A pesar de los constantes reclamos por parte de la población venezolana y de la oposición, con se acercaron a ese centro de vacunación en la capital venezolana, fueron informadas por la Guardia Nacional Bolivariana, que finalmente no vacunarían el día de la fecha. Lo único que se puede ver es la improvisación. No contamos con la preparación logística para el día de hoy. No vamos a vacunar el día de hoy. Tenemos prevista la jornada porque estamos haciendo las remodelaciones para adecuar los espacios en beneficio de la población. Mañana comenzaremos nuevamente. Así lo afirma. A partir de ahí las personas comenzaron a protestar en las inmediaciones del Hotel Alba y expresaron su malestar a los medios de comunicación presentes. Y no es para mí. Uno de los tantos casos fue la ciudadana de 73 años que expresó su indignación al portal Monitoreamos y dijo lo siguiente, yo no vine porque a mí me provocó, yo vine porque me citaron para hoy 20 de junio para la segunda dosis, reclamó la señora mostrando a cámara el certificado. Las primeras vacunas fue para ellos. No nos hagan caer en esta indignidad. Yo tengo 73 años y estoy entera, pero hay personas viejitas, en sillas de ruedas. Lo que indigna es la falta de respeto hacia el ciudadano. Así lo dijo ella. De manera preventiva, vine ayer a preguntar si hoy día del padre iban a vacunar. Y la doctora que estaba revisando las tarjetas de vacunación me dijo lo siguiente. Si mañana le toca, venga mañana. Pero es día del padre y me contestó. Y... Estamos en pandemia, dijo uno de los convocados al portal Efecto Coco. ¿Qué tal es? Las personas comenzaron a llegar cerca de las 8 de la mañana, tal como estipulaba la convocatoria de las autoridades. En su mayoría eran personas de avanzada edad, muchos de los cuales asistieron en sillas de ruedas o con bancos para no esperar de pie. El opositor Luis Florido dijo que la represión chavista miente al prometer que para octubre estará controlada la pandemia, ya que según indicó la vacunación contra esta enfermedad avanza a un ritmo en el que se necesitarían 50 años para inmunizar al 70% de la población. Si hacemos un análisis, pues Venezuela es el país que menos vacunas ha recibido se han vacunado apenas el 2% de la población, en una represión que lo que hace es puros anuncios y esto es lo que podemos llamar una represión de mentira, de la pobreza que ha masacrado al pueblo. El exdiputado citó a un World in data para señalar que en Venezuela solo se están aplicando entre 20.000 y 30.000 vacunas al día. A este ritmo de vacunación se necesitarán más de 50 años para lograr la inmunización del 70% de la población. Así lo indicó él. Basta solo con mirar que hasta la fecha se desconoce el porcentaje del personal de salud inmunizado y criticó que las personas llamadas a vacunarse tengan que enfrentar largas filas y aglomeraciones que elevan los riesgos de contagio. Carlos Alvarado, ministro de salud, dijo que Venezuela ya tiene vacunas suficientes para vacunar al 13% de la ME. unas 2.9 millones de personas, contra lo que dice Nicolás y la cúpula que según ellos para septiembre tendrían la mayor parte de la población vacunada. Recordemos que el gobierno dictatorial de Nicolás anunció que espera inmunizar este año al 70% de la población venezolana, unas 22 millones de personas comenzando los retrasos en los pagos al programa Global COVAX impulsado por la OMS, donde han hecho que el país dependa de los aliados del país asiático y Rusia para inmunizar a la población. Días atrás, Venezuela recibió un nuevo lote de mil dosis de vacuna Sputnik V, con la que sumadas a las que llamaron anteriormente, Venezuela ha recibido hasta el momento 3.23 millones de vacunas contra la enfermedad provoca la pandemia. Y así hemos finalizado esta importante noticia. Como siempre es un placer poder saludarnos. No se les olvide suscribirse a este canal. Por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan este tipo de noticias y también sigamos compartiendo este canal para que hagamos parte del canal. Hasta una próxima oportunidad y chao, chao.